y bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Clínica Fuensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. Hoy os vamos a hablar de algo que nos preguntan con frecuencia a nuestros pacientes, ya que aunque aparentemente parecen lo mismo son dos conceptos muy diferentes debido a la severidad de los síntomas, al origen, al diagnóstico y el tratamiento que es diferente. Hoy os vamos a hablar de la diferencia que existe entre las cefaleas y las migrañas. En realidad, los dos son dolores de cabeza, pero como hemos dicho anteriormente, según donde esté presente la dolencia, la intensidad con la que duela y otras características, pueden llegar a ser síndromes muy invalidantes. Pues bien, ¿qué es una cefalea? La cefalea es el dolor común de cabeza. Por lo general, suele ser una cefalea tensional, es decir, una cefalea puede tener su origen en problemas de tensión muscular en el cuello o cervicales, por estrés o aumento de emociones, por toma de algunos medicamentos, por fatiga, por malos hábitos como el consumo de alcohol y el tabaco o simplemente por tener una mal higiene postural. Esto puede llegar a ocasionar dolores de cabeza que pueden durar minutos en el caso de las cefaleas agudas o bien horas o incluso días en el caso de las cefaleas crónicas. Por lo general suele ser un dolor en la parte posterior de la cabeza con extensión en la nuca o incluso en los hombros. Inicialmente el dolor de cabeza o la cefalea comienza cuando el paciente se levanta de la cama. En estos casos el tratamiento de fisioterapia es uno de los mejores remedios que existe. Este tratamiento consistirá en aplicar masoterapia, estiramientos, técnicas miofaciales y punción seca. En algunas ocasiones este tratamiento de fisioterapia se puede combinar con un tratamiento médico que consistirá en la ingesta de analgésicos y relajantes musculares. Estos medicamentos siempre deberán ser prescritos por el médico. Hay que decir que también puede darse las cefaleas en racimo que estas cefaleas en racimo son dolores de cabeza que aparecen y desaparecen en el mismo día son muy cortos pero muy agudos el dolor se suele localizar en la órbita del ojo y pueden ir acompañadas de algunas alteraciones como puede ser un aumento de lagrimeo o enrojecimiento del globo ocular por otro lado hemos dicho que íbamos a explicar qué era una migraña. Pues bien, la migraña, aunque es un dolor de cabeza, suele ser debido a alguna alteración del sistema nervioso central, provocando liberación de sustancias que inflaman los nervios y arterias del cerebro. Al ser una zona muy comprimida por el cerebro y el cráneo, pueden llegar a ser muy invalidantes. El dolor de la migraña suele ser un dolor muy agudo, en la totalidad de la cabeza o en un solo lado, es decir, una migraña hemicraneal. En ocasiones, con las migrañas se pueden llegar a notar palpitaciones, como si notáramos el latido del corazón. Una gran diferencia entre cefalea y la migraña es que en estas últimas pueden existir una aura, es decir, dolor con sensación de ver luces brillantes, como ver estrellitas, pero además pueden ir acompañadas de náuseas, vómitos y sensación de malestar a la hora de escuchar sonido o ver algunas luces. Debido a estos síntomas, el paciente tiende a sentir una necesidad de estar tumbado a oscuras y sin ruido. Las migrañas se suelen iniciar a edad temprana y las estadísticas nos arrojan datos tales como que las mujeres tienden a sufrir más de migrañas que los hombres. Las causas principales de las migrañas suelen ser por causas hormonales, por el consumo de sustancias tóxicas, la ingesta de algunos medicamentos cuyo efecto secundario sea producir migraña e incluso las migrañas pueden tener un componente hereditario. El tratamiento de las migrañas suele ser médico y con fisioterapia como en el caso de las cefaleas, aunque el tratamiento médico en las migrañas suele ser basado en medicamentos espe específicos y bajo prescripción médica, debido a que suelen ser más fuertes que los clásicos analgésicos que se toman en una cefalea. Bien, como hemos dicho anteriormente, las migrañas además de un tratamiento médico también existen tratamientos de fisioterapia, que será igual que en el caso de las cefaleas, pero además para las migrañas podemos complementar los tratamientos con osteopatía y con acupuntura. La fisioterapia de las cefaleas y las migrañas se basarían en el mismo principio. La tensión creada por el día a día o bien por el mal higiene postural Puede ser el desencadenante sobre todo de las cefaleas, pero también estas pueden producir alteraciones musculoesqueléticas, como contracturas que no ayudan mucho en el proceso de curación de una cefalea. Tratamientos como masajes, electroterapia, estiramientos o algunos ejercicios pautados por el fisioterapeuta pueden ayudar bastante. La osteopatía está siendo cada vez mucho más demandada ya que las técnicas de manipulación para corregir las disfunciones vertebrales o las técnicas craneales o técnicas miofaciales suelen tener unos resultados asombrosos. También la acupuntura local o incluso el tratamiento del síndrome con técnicas de acupuntura globales han hecho que los pacientes se puedan olvidar o retrasar muchas cefaleas y migrañas a lo largo del año.